dirección. PO Box 190909, San Juan Puerto Rico 009190909. O visítenos en la avenida Hostos número 570, urbanización Valdrich a Torrey, Alegro 91.3 FM, donde la música y la cultura cautivan el alma.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 Buenas tardes Puerto Rico, llegó el viernes y con él nuevas oportunidades de ganar. Le saluda Ángel Torres y le doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy viernes 23 de septiembre de 2022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 de 270 millones de dólares y esta noche jugamos Loto Cash con un premio de 1,025,000 millón dólares que pueden ser tuyos en un solo pago, sin anualidades, al igual que la doble revancha tiene 100 mil dólares. Si te pregunto, ¿ya bajaste el app de Lotería Electrónica? Vamos, ¿qué esperas? Además de ver los números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste, podrías participar en concursos y promociones. Dale, bájala ya.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 Boleto en mano y mucha suerte, si jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4, llega el primero del Pega 2, es el 6, el 6, el segundo es el 1, el 1, el número ganador de Pega 2 es el 6-1, repito, el número ganador, el 61, veamos ahora los números del Pega 3, busque su boleto si jugó Pega 3 para el sorteo de día. Comienza esta tarde con el 3, el 3, el segundo es el 8, el 8 y cerrando Pega 3 es el 5, el 5, el número ganador de Pega 3 es el 385, repito el número ganador, el 385 y cerramos con el sorteo del Pega 4. Última oportunidad de ganar esta tarde, comienza con el 3, el 3, el segundo para el Pega 4 es el 8. El 8, el tercero ya está aquí, es el 0. El 0 y cerrando, Pega 4 es el 7. El 7, el número ganador en Pega 4 es 3807. Repito, el número ganador, el 3807. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta tarde. Para más información visita nuestra página Loterías de .pr Gracias por sintonizarnos. Los esperamos a las seis de la tarde en horario especial. Debido al paso del huracán Fiona, estamos realizando y transmitiendo los sorteos de la noche a las seis de la tarde para beneficio de todos. Que tengan todos una excelente tarde.